Antes de comenzar con el video, quiero que te suscribas, ya que si lo pongo en el final, nadie se va a suscribir. No se habla de Bruno, no, no, no. ¿Qué? No, no se habla de Bruno. Ah, bueno... Con voz misteriosa habló... RUENO ¿Cuándo fue la boda? Tú cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tú. Sé mm. que pronto yo verá Que insinuaba Sí, no, señores Sabrás ah. que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla No, no lo sabía. Ah. Feliz, pero es verdad Qué mal No se habla de Bruno, no, no, no, no. Quién es Bruno No se habla de Bruno Pero quién es Miedo ver a Bruno balbuceando y tropezando Se lastimó no, Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando No sé quién es el Sonido es como la arena al resbalar el... Pero quién es Bruno ¿Dónde ir? Visualizando, deja a la. Visualizando que vuela como todos temblando. Enfrentando que... profecías sin interpretar. ¿Quieres tú intentar? ¿Intentar qué? Ror en faz Ratas por detrás. ¿Ratas? Al oír tu nombre, no hay marcha atrás. Por y también te. tendría que gritar no se sé habla de su no no no no ah. no no no no no no era una broma wey. Ah, bueno,